En este momento presentamos la Nota Informativa de hoy. La mañana de este lunes 26 de septiembre, la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista rindió homenaje a los símbolos patrios, en especial a nuestra bandera, con el acto de proclamación de abanderados, escoltas del presente año electivo 2022-2023, los estudiantes del tercer año de bachillerato realizaron el juramento colectivo e individual. A continuación, les presentamos una recopilación de imágenes. Sí juro. se Sí juro. Sí juro. Sí juro.